Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo diseñar en Adobe Photoshop una tarjeta de presentación o un business card. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de diseñar una tarjeta de presentación como la que observan en pantalla utilizando elementos básicos de diseño como una imagen, texto y formas geométricas como rectángulos con las esquinas redondeadas. Al final de este video tutorial como les he dicho ustedes serán capaces de diseñar el tiro que es la parte frontal y el retiro que es la parte trasera de la tarjeta sin ningún problema. Empecemos lo primero que haré es decirle desde photoshop menú archivo nuevo y desde aquí le voy a decir a photoshop que me cree un documento nuevo en centímetros y le voy a decir que sea de 9 por 5.5 centímetros la resolución va a ser de 300 píxeles por pulgada el modo de color CMYK y el color del fondo en blanco. Importante que el, la resolución de nuestro documento nuevo sea de 300 y el modo de color en CMYK. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a imprimir nuestras tarjetas en litografía, en impresión industrial. Dependiendo del país donde nos encontremos, los tamaños o formatos de tarjetas varían. Lo primero que necesitamos cuando empezamos a diseñar una tarjeta de presentación es un logo. El logo lo pueden ustedes hacer en Photoshop o lo pueden hacer en Illustrator o en Corel, donde quieran. En nuestro caso he diseñado el logo del rincón gráfico en Adobe Illustrator. Pero como estoy haciendo el diseño en Photoshop, necesito traer el logo, yo ya lo tengo listo, le voy a decir menú archivo abrir y acá está el logo. Una de las cosas que son necesarias cuando vamos a colocar un logo en, en, en una tarjeta de presentación, en este caso concreto en Photoshop, es que el logo no tenga ningún fondo o que el fondo sea transparente. En un video tutorial anterior explico cómo exportar imágenes o cómo exportar desde Adobe Illustrator una imagen en formato PNG con el fondo transparente. Acá simplemente lo que, voy a, lo que voy a hacer es decirle menú selección todo, le voy a decir edición, copiar, nos vamos a ir a nuestro formato nuevo y le voy a decir edición y pegar, ahí está ahí está el logo. Para mover la capa simplemente voy a utilizar la, la herramienta de mover, de mover capa, ahí está. Y como les decía desde un principio, simplemente yo utilicé elementos básicos de diseño como texto y rectángulos con las esquinas redondeadas un aspecto que hay que tener muy en cuenta es que como vamos a imprimir esta tarjeta y la tarjeta después de ser impresa va a ser guillotinada en los bordes debemos tratar de no dejar los elementos de diseño tan cercanos al borde ahí está es decir ustedes también para esto pueden utilizar las reglas y desde las reglas pueden desplegar guías las cuales pueden utilizar para no colocar los elementos tan al borde y así evitar que cuando se guillotine o se corte la tarjeta no nos vayan a cortar ningún elemento gráfico como les he dicho he utilizado la herramienta de rectángulo redondeado igual ustedes pueden hacer uso de estas herramientas como quieran es decir son libres de, de hacer el diseño como prefieran yo desde acá simplemente tomé un rectángulo sin relleno, le coloqué un color de de, de trazo. En este caso utilicé el cian porque el logo tiene el cian, uno de los colores que compone el logo es el cian, y lo voy a reducir un poquito el radio de las esquinas. y simplemente lo hago con la tecla shift, ahí está después de haber hecho este rectángulo redondeado activando la herramienta puedo reducir el grosor del trazo y cambiar los colores tanto de relleno como de trazo, ahí está pero lo único que no puedo modificar es el radio de la redondez de las esquinas del rectángulo lo que hice simplemente o lo que pueden hacer simplemente es colocarla acá por medio del comando edición transformación libre pueden rotarlo como quieran ahí está y ahí quedó luego de eso vamos a tomar la herramienta de texto vamos a colocar el nombre del cliente o de la persona que va a usar la tarjeta en el caso del ejemplo de un rectángulo con las esquinas redondeadas ahí está, simplemente aquí lo voy a quitar el trazo y lo voy a colocar de relleno un color naranja para tomar el color naranja igual al del logo simplemente ahora acá el selector de color y ahí está. Ahí ya quedó. Y lo coloco por debajo del texto. Como ven es algo básico, sencillo, no tiene problema. Acá le voy a colocar, el le voy a cambiar el, el color del texto a blanco. Y ahí está. En el caso de los datos, lo mismo. Pueden tomar la herramienta de texto, hacer una caja de texto y colocar los datos. Pueden elegir acá el color que quieran. Teléfono del cliente o de la persona que tenga la tarjeta, que le voy a reducir un poquito el tamaño a la a la fuente, ahí está. Recuerden que como es una impresión tan pequeña de formato pequeño, Traten de que los textos no sean tan tan pequeños, que se vean un poco. y ahí ya quedó prácticamente nuestra parte frontal de la tarjeta ahí está ahora para diseñar la parte trasera de nuestra tarjeta es decir el, el retiro ya tenemos el tiro para el retiro simplemente le digo menú imagen y desde acá le voy a decir duplicar por ahora no importa el nombre y simplemente desde acá, si ustedes observan lo que puse fue lo que hice fue mantener el logo y colocar, colocar eh, las direcciones de las redes sociales. Acá voy a eliminar lo que no necesito. Y yo ya tengo listos los logos de las de las redes sociales. Lo mismo, seleccionar todo, copiar y ahí está. Ahí están ya los logos y lo que voy a hacer es seleccionarlos todos al mismo tiempo y distribuirlos. y ahí está nuestra tarjeta de presentación como ven es fácil rápido no tiene ningún problema y no olviden guardarlo en, en formato psd Y ahí está Sin ningún problema, fácil, rápido Y Amigas y amigos del Rincón Gráfico.com. Espero que este video tutorial haya sido de su ayuda Pregunten, comenten, compartan y hasta la próxima Un abrazo, chao